Hola, ¿qué tal? Paso por aquí para acercarme un poco a ustedes y que sepan que este canal tomará un rumbo un poco fuera de lo normal. Claro, esa canción de fondo me da un poco de sueño. <ríe> Mucho mejor. Quiero subir de todo, pero también que ustedes puedan participar dando ideas de lo que quieren ver. Esto va a cambiar totalmente ya que no veía salidas al contenido que ya veníamos realizando por más de un año. Sé que hemos tenido mucho éxito, como el de Rubius, Dead y mucho más, pero me sentía limitado y amarrado a solo hacer remixes, y a partir de ahora esto dará un giro, y espero que puedan comprender y continuar en este canal, si no pues, fue un placer haberte entretenido por un tiempo. <risa> espero se emocionen igual que yo, ya que tengo ideas que quizás le agrade mucho, y sin más rodeos espero escuchar su opinión en la caja de comentarios. Chaito.